José Jaime Uskategui, representante a la Cámara eh, por Bogotá y avalado por el Centro Democrático, quiso ayer entrar por la fuerza a la Cámara de Representantes en el Congreso de la República, eh, junto a un grupo de sus seguidores, pero también junto a su hermano, un edil de la ciudad de Bogotá. ¡Justicia! justicia, justicia, justicia. Ante esto que prácticamente fue un ataque al Congreso de la República y un ataque a la democracia del país esta fue la reacción de David Racero presidente de la Cámara de Representantes de Colombia Yo le pido representante Uzcategui que se calme y no es que me respete a mí no hay ningún problema representante Uzcategui respete a esta corporación respete a su partido respete a los citantes respete a Colombia y a todas estas ustedes se estarán preguntando quién es José Jaime Uzcategui. Bueno, José Jaime Uscategui es un representante a la Cámara. Lleva dos periodos como representante. Es hijo de Jaime Humberto Uzcategui. Atención, hijo de Jaime Humberto Uzcategui. Un general del ejército colombiano y que también fue el primer general del ejército en Colombia a ser condenado por una masacre paramilitar. Les hablo de la masacre de Mapiripán y lo sentenciaron por secuestro y homicidios agravados. Por estos hechos, en lo que tiene que ver al parecer con una posible colaboración con los grupos paramilitares que asesinaron a más de 49 personas en la masacre de Mapiripán, este señor fue condenado a 40 años de prisión. Luego esta pena le fue eh, rebajada a 37 años. Cuando ya llevaba ocho años de cárcel fue dejado en libertad porque un juez eh, dijo que era inocente, pero sin embargo la corte eh, eh, ratificó nuevamente la condena por lo que nuevamente fue encarcelado. Luego fue dejado en libertad por colaborar con uh, eh, la Justicia Especial de Paz con la JEP y aquí les dejo todo el relato. Buenas noches y mucha atención. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el general retirado del ejército Jaime Humberto Categui, por los hechos que rodearon la masacre de Mapiripá. El general en retiro Jaime Humberto Uzcategui ya condenado por omisión en relación con la masacre de Mapiripán fue vinculado a la investigación por la masacre de San Carlos de Guaroa ocurrida hace tres meses después, tres meses después en el mismo departamento del medio. Vincular mediante diligencia de indagatoria al señor brigadier general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez quien se encuentra detenido en la escuela de infantería. Hace ocho meses investigadores del CTI viajaron a Villa Vicencio donde practicaron varios pruebas entre ellas la recepción de testimonios que responsabilizan supuestamente a Uzcategui por omisión. Uno de esos testimonios fue el de Jairo Raúl Velázquez, escolta del mayor Juan Carlos Figueroa, quien era el comandante del grupo GAULA que acompañó a la comisión judicial y uno de los sobrevivientes. Él dijo que siempre pidieron ayuda. Se llamaba la brigada y que no, que no habían aviones, que no había apoyo aéreo ni nada. La comisión judicial fue emboscada por paramilitares cuando regresaba de San Martín Meta a Villavicencio luego de un allanamiento a una finca de narcotraficantes. Once miembros de la comisión fueron asesinados. Según el testimonio del ex coordinador de fiscalías de Villavicencio, cuando ocurrió la emboscada de sus compañeros, él se dirigió a la brigada séptima para pedir ayuda del ejército. En las oficinas del comando los atendió. En la recepción, el coronel Jaime Humberto Uscategui, a quien le informaron sobre la situación en que se encontraba la comisión. Fue displicente su atención, indicó que estaba de salida y que conocía la situación, que se dirigieran ante el coronel Luis Felipe Molano, a quien se le informó de la situación, pero se mostró parco y poco colaborador. El coronel Luis Felipe Molano también fue llamado a indagatoria. El general Uscategui siempre ha negado su responsabilidad en la masacre y ha dicho que está dispuesto a demostrarlo. El general Jaime Humberto Uscategui condenado a 37 años por su... Supuesta participación en la masacre de Mapiripán en el Meta, quedó libertad tras someterse a la justicia especial para la paz. Calma. Y no es que me respete a mí. No hay ningún problema, representante Euskati. Respete a esta corporación. Respete a su partido. Respete a los citantes. Respete a Colombia. No le pido respeto ni siquiera por mí. No hay ningún problema. Aquí estamos acostumbrados a su gritería y que golpee el pupitre y que se levante y que grite y con su altanería. Y cree que gritando así va a intimidar o se va a hacer escuchar y está haciendo todo lo contrario. No me voy a bajar a responderle con eso. Yo no voy a tomar ninguna decisión de sacar a la fuerza a nadie por principio ético y democrático.